Entonces esperamos a que lleguen la ¿Querés que vayamos a la ¿Cuántos ¡Ay, cuántos ojos! ¡35! No, no, con un montón de papeles que si nos paran y nos preguntan de dónde viene esa planta podemos explicar de dónde viene mirá, tenés que pedir todo esto porque acá te va a decir que es una mandarina de tal cosa es la que vos estás buscando, ¿no? ¿En qué consisten las buenas prácticas agrícolas? Cosas que tenemos que hacer para sumarle valor, tanto a nuestro organismo, al medio ambiente, como a los alimentos. Tenemos que tener en cuenta tres cosas fundamentales, en cuenta el cuidado del medio ambiente. Por último tenemos que tener en cuenta lo que es la inocuidad alimentaria. No las bueno, perfecto. Somos de la escuela agrotécnica número 327 de Vigan Y bueno, recorrimos las áreas de monte frutal, apicultura, prácticas agrícolas y sí. alimentación saludable sí. Me gustó lo de injertos, eh, nuevas técnicas y cómo hacerlo Me gusta la ciencia, vi muchas cosas interesantes sobre la miel de las abejas y, y las plantas Nos gustó mucho, nos pareció... La gente con mucha responsabilidad, nos gustó mucho cómo nos explicó cada cosa. La propuesta educativa nos encantó. Nos llevamos un montón de material para trabajar con los alumnos, para seguir investigando. Hicimos justo el cierre con lo que es alimentación saludable, así que pudimos dar el aporte también de todo el conocimiento que los chicos fueron adquiriendo este año. Estamos de la escuela 8 en San Nicolás. Vamos a contar lo que hicieron para que no vinieron. Le vamos a contar las cosas que hicimos acá. La verdad, una experiencia maravillosa, muy lindo, muy bien organizado. Nos llevamos, muchas veces nos llevamos material, a veces en formato papel, como ahora, pero otras veces nos llevamos ideas que nos sirven para trabajar en lo que resta del año. Chao, hasta el año que viene. Chao, chao, chao nos, nos vemos. vemos hasta el año que viene. Chao, chao. hasta el año que viene. Bueno, y rescatar que los dos objetivos que teníamos de esta vidriera se cumplieron, que era trabajar el eje de alimentación saludable y la prevención de HLV. Así que bueno, contentos, orgullosos y, y esperando ya evaluar esta vidriera y planificar la próxima.